Buenas a todos, gente. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Un vídeo más que especial. Otra vez en mi canal. Por segunda vez hoy. Soy un pesado, pero ahora toca el G2 contra Fnatic. O Fnatic of, of Nacting. Como queráis llamarlo. Pero vamos. Eh, una auténtica paliza por parte de Fnatic a G2. Eh, muy bien jugado por parte de Fnatic. Es que no tengo mucho que decir sobre ellos. Porque ha sido increíble. Aparte de la pausa técnica que ha habido de media hora a 45 minutos. Poco más. Y me saco hasta el graduado de la universidad. Mientras espero que G2 saque un nuevo ordenador. Se les ha caído no sé qué agua encima del ordenador. Y no han podido jugar bien. Pero nada. Eh, cosas que te querés Cosas que tengo que, que decir sobre el partido Sobre este primer mapa Que a Ozi no lo he visto tan bien como en el último día Lo he visto mucho menos Frager Y Fnatic ha hecho unos ataques increíbles Aunque hay que decir también que este es el pick de Fnatic Este mapa Bind Y todo el mundo sabe que Fnatic en Bind es su casa Es, es su mansión Y es su forma de jugar Y lo juegan de locos eh, G2 perdiendo eh, un 7-5 en defensa O sea, muy, muy mal eh, Y además en las estadísticas de Bind G2 normalmente siempre sale ganando por la defensa entonces, habiendo perdido el bando de defensa, tenía muy crudo el bando de ataque. En la defensa a Miswell, o en todo el partido, podría decir en general, le hemos visto bastante desaparecido a Miswell, pero también hemos visto muy desaparecido a Ozi, Pero hay que decir que Patite y Kipiz han jugado, para, para la paliza que les han pegado, ha jugado muy bien Patite y Kipiz, ¿vale? ¿Veis? Aquí yo empiezo a meter mierda a hablar. Este vídeo va a ser muy corto por el primer mapa, porque ha sido una puta mierda el primer mapa. Pero yo cuento aquí mis mierdas y tal. Luego hemos tenido ataque de G2, han perdido las dos o tres primeras rondas, entonces ya se les ha puesto el mapa cuesta arriba y van a ya con dobles dígitos, 10, 5, 10, 4, no sé cómo iban. Doma, increíble todo el partido. Doma por parte de fanática ha hecho, no sé si 7, 8 rondas el opener, la primera kill. Increíble Doma. Booster, eh, simplemente tengo que decir que es un auténtico Dios. Yo creo que es el IQ más grande que hay ahora mismo en la escena de Valorant. Tiene una inteligencia para jugar, una inteligencia para usar ese Bristol en B. En B, hablando inglés ya. En B que no se la ha visto absolutamente a nadie. Magnum también con unas frags increíbles. Y no puedo decir mucho más de este mapa, simplemente que está muy por encima que G2. Muy por encima, no sabía que tan por encima iban a estar Pero muy por encima Así que GG simplemente gana Fanatic un 13-5 a G2 Ahora nos vemos en el siguiente mapa Nada, pues acaba de acabar ya el partido eh, Nada, lo habréis visto todos supongo eh, Bastante troleo por parte de G2 Yo creo que... Mmm... Cuando estaban remontando, yo quería que perdiesen directamente. O sea, no es por ser hater ni nada, pero no se merecían ganar en ningún momento. Yo creo que han estado troleando muchísimo. No, no han jugado bien. Eh, y, y Fnatic está muy por encima. Tengo que destacar a Doma. El puto croata loco este está... Vamos, pero loco. O se ha hecho la primera ronda de pipas cuando ha atacado eh, Fnatic. Yo no sé lo que cojones ha pasado. Eran 5 para 2 o una cosa así. Quedaba Doma y otro más vivo. Y el Doma se ha hecho un 4K, un 3K pipa. Eso, esa ronda no se pueden permitir. Que te metan tantas bajas un tío solo A un a G2 encima Si me dices que es un equipo, yo que sé A cualquier equipo desconocido, que, que es nuevo Que no tiene ese, esa cosa de jugar y tal pues, Lo puedo entender, tío, pero es G2 No sé cómo te pueden meter un 5 para 2 A pipa, es que es una cosa súper extraña Luego encima, la tercera ronda De ataque de, de Fanatic Han ganado hasta la ronda bonus, que normalmente es una ronda Que a priori se pierde La han ganado, han ganado Spectres Y Pip y Beagles contra... Vandals y Phantoms Eso no lo he podido entender tampoco eh, Pero también tengo que destacar eh, Bueno, destacar eh, Recalcar, mejor dicho El aim repelente que estaba teniendo G2 Hasta las últimas rondas Las primeras rondas Ha tenido un aim repelente O sea, no daba ni un tiro No sé si serían los nervios Porque se les rompió el ordenador O no era el día hoy No sé qué cojones ha pasado Para que pasara esto Iban un 7-12 Tenía que cerrar partido ya... Eh, Fanatic y han empezado a meter rondas G2, G2, G2, G2, G2 que la gente pensaba que iba a remontar G2, pero, pero no ha sido así. Al final quedan un 13-11. Eh, es de locos que lo que he dicho antes: un 3 contra 1 lo pierdas en tu propio mapa, en el mapa que tú eliges. Eh, Doma es auténticamente un puñetero dios y Piz y Patetec eh, no son responsables de lo que ha pasado hoy. O sea, la culpa yo creo que es el equipo en general, pero Ardis, eh, Mixwell. Mmm, tienen mucha más culpa que la culpa que tiene Patite y Piz porque han jugado de locos. Ellos dos han jugado muy bien, han salvado muchísimas rondas. Y bueno, y Derke y Doma, como ya he dicho Doma 30 veces, parece que le estoy comiendo el culo. Pero Derke también, entre los dos creo que se han hecho casi 60 kills. O sea, cuéntame tú, un puto equipo, cómo te hacen dos tíos solos entre ellos 60 kills a G2. Es que no, no tiene ni pie ni cabeza lo que acaba de pasar. Y yo creo que es más que merecida la victoria. Y simplemente no porque hayan jugado muy bien. Fanatic, que sí, sino por lo mal que ha jugado G2, G2 ha jugado absolutamente mal no aguantaba ni un puseo, no hacía no hacía nada bien los retakes fallidos total, bueno qué corto vídeo, que os amo, que os quiero, que os adoro que me sigáis en Twitch, que me sigáis en Instagram, que me sigáis en Twitter, que me sigáis en OnlyFans, me sigáis en todos lados, que ahora voy a enseñar mi rajeta del culo por ahí y que os quiero, os amo y os adoro